Hola, en este vídeo mostraré cómo aislar un objeto de una imagen. En ocasiones queremos manipular imágenes cambiando objetos de sitio. Estos pueden incluso incluirse a partir de otra imagen. Para ello es posible saber cómo se obtienen las distintas imágenes, pudiendo estas obtenerlas de la misma imagen o de otras, de tal forma que podemos eh, elegir cualquier objeto de cualquier imagen y colocarlo en otra imagen, de tal forma que posteriormente sea fácil operarlo. Para ello necesitaremos aislar el objeto y dejar su contorno como una transparencia, de tal forma que éste pueda ser manipulado fácilmente. Para ello, es necesario abrir una imagen. La deberemos copiar para poderla operar, de tal forma que podamos volver a su versión anterior. Esta imagen la operaremos para obtener sus contornos, con la operación de Sobel. Con este mecanismo hemos conseguido los contornos en cada uno de los canales de la imagen. Sin embargo, todavía es posible operarlos para que estos queden más realzados. Para ello, deberemos copiar esa imagen y podemos tratarla con un filtro, el cual será un filtro genérico, la matriz de convolución. Esta la utilizaremos para ejecutar un filtro caja o box blur, el cual es la suma de cada uno de sus valores en su píxel central y sus píxeles vecinos, de tal forma que posteriormente sea dividido por 9 para normalizarlo. También es posible operarlo de otras formas. Una vez obtenido este filtro Sobel, y normalizado podemos hacer una copia para realzar cada uno de los bordes para ello a la copia de sobel vamos a anunciarlo que le hemos realizado un blue el cual tiene un radio igual a 1. este le podemos copiar dos veces y realizar otro, otra difuminación esta vez gaussiana de radio 4 la cual suele ser suficiente para este tipo de contornos si utilizan imágenes en las cuales la cámara de fotos tenía menor calidad por el hecho de que se estaba moviendo o que la velocidad de, o la iluminación que tenía la cámara era baja, es posible que sus contornos sean mayores, necesitando utilizar un contorno de difuminación gaussiana de mayor. Sin embargo, para esta imagen que he obtenido yo, eh, es suficiente con esto. Esta imagen tuvo una velocidad de adquisición de unos 4.000, un 1 un partido 4.000 segundos. Sin embargo, si hacen unas fotos en un interior con baja iluminación o con luz artificial, es posible que esta iluminación sea tan solo de 1 partido por 30, necesitando un soporte fijo como, por ejemplo, un trípode para poder sacar apropiadamente la imagen. Una vez aplicado el, el, la difuminación Gauss al Sobel, podemos aplicarle un modo de capa, el cual será el Grain Extract. Esto lo operaremos en la capa superior, mezclándolo con la capa siguiente, ya que hicimos dos copias sobre la copia Sobel. Esta copia la podemos tratar para aumentarla el contraste, con el filtro Color Levels. Aquí podremos aplicar estos simples valores, por ejemplo, 117, eh, gamma de 1 y el valor derecho de 137. Estos valores no son así por casualidad, ya que el valor central en la herramienta niveles a la, a la operación Grain Extract ob obtiene el valor 127 y 117 y 137 son dos valores fácilmente visualizables a izquierda y derecha, de tal forma que es fácil recordarlos. Si no, tendríamos que sumar y restar un valor arbitrario al valor 127 para que este resultado sea centrado. Una vez hecho esto, ya tenemos ampliado el contraste de la imagen. Ahora podemos operarlo en, mediante Grain merge Esta unión de grano eh, operará el grano devolviéndolo a la imagen original, de tal forma que esta pueda ser visualizable cómo resulta podemos visualizarla en su contorno haciendo zoom por ejemplo podemos ver en esta zona que la zona del contorno es bastante blanca permitiendo una selección igualmente alrededor podemos ver que la zona ha quedado relativamente negra bueno es decir sus píxeles adyacentes son completamente negros permitiéndonos un umbral mayor que el que teníamos inicialmente en la imagen igualmente podemos ver qué ocurre en otras zonas de la imagen como por ejemplo esta viendo también que existe un contorno negro alrededor del contorno blanco, de tal igual, igual que podríamos haber conseguido realizando un sharp. Sin embargo, este método puede ser de mayor precisión o puede ser modificado de una manera manual más intensa o modificando los distintos parámetros. Podemos ver que en su parte inferior también existe este contorno negro. También nos podemos fijar en los distintos colores que, que, que se pueden intuir encima de los contornos, pudiendo incluso hacer clic en el selector de color y ver cómo es el color. Aquí podemos ver que es un color ocre y de colores en su canal rojo valores 110 y valor verde 93. Esto nos, de, nos refleja que es posible utilizar los canales rojo y verde para obtener mayor contraste a la hora de seleccionar estos contornos. Igualmente, existen otros contornos en los cuales los valores del verde son superiores, siendo los valores del rojo inferiores. Por ello, es necesario decidir qué color o qué canal utilizaremos. También podemos aplicar otra operación sobre la anterior filtro de Sobel, el cual parece tener poco contraste. Este lo podemos ampliar con la operación auto balance de blancos, aunque generalmente esta operación la podemos obviar, de tal forma que esta operación puede realizarse posteriormente. Sin embargo, en ocasiones puede llegar a ser posible o necesario que esta operación sea realizada previamente para que tenga un valores mayores la capa inferior sobre él. Igualmente, es posible que haya que utilizar la herramienta Niveles para que sus valores sean todavía mayores. Una vez hecho esto, podemos utilizar el modo de multiplicar, de tal forma que esta operación nos lleve a que el resultado sea más claro en la imagen del filtro Sobel, el cual obtenía los contornos ejecutado inicialmente. Podríamos volver a, in a ejecutar el filtro Sobel, o también podríamos utilizar otra vez la herramienta Niveles sobre este filtro Sobel. De hecho, vamos a utilizarla. Además, así podremos observar cómo es su histograma. Podemos ver que su histograma es relativamente cercano al cero. Y podemos ver que este lo podemos ampliar. Para ello podremos mantener el 0 o un valor levemente superior, como por ejemplo el 1 o el 2, haciendo que los valores inferiores a 2 se cambien por negro, de tal forma que hayamos limpiado en gran medida la imagen. Igualmente, para este último filtro Sobel, el cual tiene muchos valores en la parte baja o 0, podemos utilizar también un gamma, de tal forma que sus valores máximos sean también eh, aumentados, como llegan o cómo se desplazan dentro de la selección. Igualmente, podemos utilizar un valor del umbral mayor bastante inferior como por ejemplo 50 o 40 utilizaremos un valor de 40 el cual nos dará unos valores de contornos bastante altos o excesivamente altos lo cual nos permitirá hacer una selección muy sencilla con otras herramientas podemos ver cómo se puede visualizar la imagen completa viendo que esta tiene un contorno bastante bien definido aunque la imagen se vea pixelada o con errores o defectos posteriormente eh, seleccionaremos la imagen original de tal forma que esta se vea más suavizada y sea de mayor calidad. Una vez eh, elegidos los distintos colores, podemos seleccionar un color para pintar y hacer una selección por color, de tal forma que la realizaremos a través del cubo de pintura en lugar de utilizar directamente la herramienta varita mágica, la cual seleccionaría por color. Podemos hacer zoom para asegurarnos de que la zona donde hacemos zoom es la zona central, de tal forma que seleccionemos bien el color. Podemos ver que hemos seleccionado parte del contorno, sin haber continuidad. Esto es debido a que entre una zona y otra no existe continuidad en el color. Por ello, deberemos rellenar esta continuidad con color, con la herramienta pincel. Para ello, bastará con hacer clic justo en esos píxeles. Igualmente, podremos seguir seleccionando el contorno con la herramienta relleno de pintura. Podemos ver que en el resto de la imagen se ha seguido prolongando el relleno de color hasta dos valores. Podemos hacer zoom y ver por qué no es. Siempre suele ser porque existe una discontinuidad en ese punto. Deberemos hacer clic y pintar con el pincel y posteriormente rellenar con el cubo de pintura. Deberemos seguir haciendo esto para todos los tramos de discontinuidad. Las operaciones realizadas previamente pueden resultar excesivas o un gran número para ser un, para ser ejecutadas. Por ello, es posible crear un script que nos simplifique las operaciones. Estos scripts pueden ser escritos en Scheme con, con GIMP. También es posible que observemos que alguna zona no ha sido claramente seleccionada, de tal forma que es posible visualizar a ver si esta estaba bien o mal se, eh, seleccionada, de tal forma que reduciendo la opacidad podemos observar si esto fue correcto. Podemos observar que esta zona no fue seleccionada, haciendo la selección de manera sencilla, arrastrando la pintura. Podemos pintar hacia el interior todo lo que queramos, ya que posteriormente rellenaremos con ese color. Igualmente, es posible observar que el, la fuerza del pincel debe ser 100, ya que el color debe ser el mismo para toda la imagen eh, posteriormente, ya que si aplicamos una fuerza inferior o tenemos un alfa, es posible que el color no sea lo suficientemente continuo o de igual intensidad no pudiéndose seleccionar bien. Podemos ver hasta dónde ha continuado la selección y continuar pintando, de tal forma que obtenga, sigamos con el cubo de pintura. Igualmente, podríamos utilizar tres mayores. Esto podría llevarnos a la necesidad de utilizar menos eh, puntos para, para rellenar. Sin embargo, esto en ocasiones puede llevarnos a que se seleccionen partes que no queramos, de tal forma que cada vez que queramos utilizar esta técnica, deberemos elegir unos valores para el relleno. Podemos ver qué es lo que pasa si aumentamos. Generalmente, podemos aumentar a cualquier valor que no esté dentro del rango entre el valor que seleccionemos con el clic y el valor del fondo. En ocasiones, también es posible que nos equivoquemos al hacer clic en la zona, de tal forma que seleccionemos la zona exterior. Esto nos llevará a un error, de tal forma que pintaremos una zona que no queríamos. Esto podemos deshacerlo haciendo clic en contra Z, o posteriormente podemos reparar el, el desaguisado o el, o el defecto. Una vez eh, completado el contorno en, en, todo, en todo su alrededor, podemos hacer zoom. O podemos también observar a ver si ha sido realizado todo el contorno correctamente. Por ejemplo, en esta zona el contorno estaba en, una, en un lado y en otro, cambiando el tipo. Necesitaremos cerrar este contorno. Esto lo sabía porque ya había operado previamente esta imagen. De lo contrario, me ocurriría este error. Veamos la imagen con una intensidad de azul mayor. Y hagamos una selección por color. En la selección necesitaremos reemplazar la selección para que esta selección sea nueva. Posteriormente podremos utilizar una herramienta de operación. Vemos que hemos seleccionado la flor en su conjunto. Y ahora intentaremos eliminar los huecos. Viendo que esto no es posible. Esto es debido a que el contorno no es cerrado. Para resolver este problema deberemos encontrar qué parte del contorno es la que nos impide que el contorno sea cerrado. Para ello, podremos hacer zoom en una zona cualquiera del, del contorno y visualizarlo. En este contorno podremos elegir y, y seleccionar un color, como por ejemplo un color nuevo, el rojo. Lo seleccionaremos y posteriormente eh, podemos aplicar un, un, una rotura entre la parte izquierda y la parte derecha, de tal forma que separemos la selección. A esta operación la podremos ahora operar con el cubo de pintura, seleccionando una zona cualquiera del color, como por ejemplo esta. Vemos que se ha pasado porque tiene un threshold excesivamente grande. Podemos disminuir el threshold una vez que hemos elegido y tenemos ya el color de selección o de máscara que queramos. Vemos que hemos completado casi todo el círculo, excepto una parte. Esto quiere decir que es posible que, que únicamente sea una parte la que deba ser seleccionada o la que nos impida la selección. Esto puede ser solucionado seleccionando los píxeles vecinos. En otras ocasiones, eh, estos píxeles vecinos no son suficientes para realizar la selección, necesitando realizar otra operación. Hagamos zoom y veamos cómo se selecciona y cómo se termina de completar eh, otra zona. Ahora seleccionamos por color e intentamos eliminar los huecos, al igual que antes. Esta vez sí que hemos conseguido eliminar los huecos, viendo que la selección es sólida. Una vez que tenemos una selección sólida, podemos hacer clic en la cubeta de pintura y rellenar toda la selección. Podemos observar que hay más zonas aparte de la que hemos rellenado, pudiendo hacer clic en más zonas. Podemos util intentar utilizar la herramienta Diagonals Neighbor, de tal forma que se rellenen más zonas. También es posible que no se haya completado de seleccionar las distintas zonas porque existió aquí un pequeño salto, el cual podemos corregir con la herramienta de pintura. Igualmente, podemos observar que aquí hay otra discontinuidad, pudiendo rellenarla con la herramienta de pintura y rellenar el resto del color azul, intentando ahora Seleccionar por color toda la superficie. Intentaremos eliminar los huecos, comprobando que ahora sí la selección es cerrada. También podemos observar que aquí tenemos un pequeño defecto, de tal forma que podemos hacer zoom en él, visualizarlo y eliminarlo con la herramienta lazo o selección libre. Para ello deberemos hacer clic en sustraer selección o apretar tecla control al empezar a hacer clic en la herramienta de selección, es decir, en el primer clic. Una vez realizado esto, ya podremos eliminar los huecos y rellenar todo el interior, para así poder visualizar qué es lo que realmente hemos seleccionado y hemos pintado. Podemos ver que la selección corresponde a la de la rosa, estando en esta bastante bien re realizada y teniendo bastantes eh, pliegues o entradas y salidas y estando bastante bien ajustada. hagamos zoom para ver cómo se ajusta la curva de selección a la imagen de fondo, pudiendo ver que ésta excede en un poquitín, en uno o dos píxeles, a la, a la imagen que queríamos seleccionar. Esto podemos corregirlo. Para ello, lo primero que debemos hacer es guardar la selección, para no perderla. Una vez almacenada la selección, podemos hacer una selección un poco más interior, de tal forma que no visualicemos nada de, de la zona exterior, o lo cual nos puede per, eh, hacer ruidos. Para ello utilizaremos la opción encoger o shrink. Utilizaremos un pequeño eh, encogimiento. Puede ser suficiente con tres, con tres píxeles. Podemos ver que ahora la selección está en la parte interior. Esta nueva selección también debemos guardarla en un canal con Select save to Channel. Ahora tenemos las dos selecciones, la grande y la pequeña seleccionemos la opción grande, de tal forma que pasamos el canal a la selección. Podemos observar que esta tiene la imagen un poco por fuera. Y ahora podemos sustraer la, la selección interior, de tal forma que únicamente nos hemos quedado con el contorno. También podríamos habernos quedado con el contorno con otras opciones. Sin embargo, esto nos asegurará que tenemos el contorno interior como selección, de tal forma que posteriormente podemos añadirlo a la selección cuando queramos. Esto, ahora operaremos las capas, la cual utilizaremos con la con la orden de IMG, en ella eh, esta, esta imagen la operaremos en canal alfa, para ello añadiremos un canal alfa, y ahora pasaremos el de color a alfa, con la herramienta Color to alfa. en ella por defecto se elige un color blanco, sin embargo, esta es por si el fondo es blanco, en nuestro caso es de fondo negro, por ello deberemos elegir el color negro para operar con esta herramienta, posteriormente podemos elegir un umbral de transparencia, el cual lo podemos sele seleccionar del exterior, Igualmente, podemos seleccionar un umbral de opacidad, el cual será un valor de brillo del interior, el cual quedará completamente opaco. Una vez realizadas estas operaciones, podemos previsualizarlo, pre observando que el parte del contorno se queda como transparencia. Una vez realizado esto, ya tenemos la imagen que queríamos y una transparencia en su alrededor de tal forma que no visualicemos el, el fondo. Por ello... Finalmente, podemos hacer clic en la selección, la cual será la selección exterior y pasarla a la selección activa. La selección tiene que ser la exterior, siendo posiblemente mejor. Para, debemos aceptar el, la activación de la operación de transparencia para que esta quede hecha realmente. Igualmente, en las capas podemos seleccionar la capa y en las selecciones podemos seleccionar la selección exterior. Esta, en ocasiones, debido a, a la antigaleasing, es posible que nos deje parte de la información o de los colores exteriores. Por ello, una vez realizada la transparencia, deberemos, por seguridad, eh, realizar un encogimiento de un píxel. Un píxel es suficiente. Sin embargo, si quieren utilizar otra medida, pueden también seleccionarla. Esta selección ya es una selección muy adecuada para la rosa, de tal forma que esta se... se... se eh, se distribuye a lo largo de todo un contorno de una manera bastante uniforme y bastante pegada, de tal forma que también es regular e incluso tiene una transparencia en su alrededor, de tal forma que podemos observar qué parte del color es opaco y qué parte del color es transparente. Podríamos haber utilizado otros umbrales para la herramienta de transparencia, seleccionando otras zonas de la imagen. Sin embargo, suele ser conveniente utilizar umbrales altos y umbrales bajos, de tal forma que sea más uniforme y no nos contamine con colores del exteriores a la, al objeto que queramos seleccionar en, la, en su parte exterior. Esta selección ya la podemos copiar con Control c o en editar, copiar. También la podemos pasar como buffer y copiar con nombre, la cual es la rosa seleccionada. Esta rosa seleccionada ya la podemos almacenar de tal forma que podemos hacer clic en la herramienta, con la herramienta buffer y pegarlo en una imagen nueva. Para ello, Debemos ver las distintas imágenes, viendo que se puede activar y podemos ver que su, está ajustada a la selección. Igualmente, podemos pegarla como una nueva capa o como una nueva imagen. La pegaremos como una nueva imagen, ya que la exportaremos de manera simple en, un, en, un, en una nueva imagen PNG. Podemos observar que esta nos ha copiado únicamente la selección, lo cual no queríamos, ya que queríamos haber copiado la imagen. Por ello, podemos volver atrás y hacer clic en la capa, para que sea la capa activa lo que se copia, en lugar de ser la selección lo que se selecciona. Generalmente, las capas, los canales y los caminos son seleccionados como dibujables o drawables en, en GIMP, de tal forma que si tenemos seleccionado un canal no tenemos seleccionado ni una capa ni un camino, o si tenemos seleccionado una capa no tenemos seleccionado ni un camino ni un canal. Ahora volvamos a intentar hacer la copia. Y volvamos a intentar pegarla como nueva imagen. Vemos que ahora sí tenemos la imagen en, en buena calidad. Esta la podemos exportar. Exportas rosa png. Debemos exportarla como archivo png para poder exportar su contorno. Si no, esta imagen se exportaría eh, con un fondo el cual debería ser de un color que tuviese bastante contraste con el color del frente. El cual en la rosa es blanco. O sea que deberíamos pintar un color negro para ponerlo en una imagen la cual exportásemos como JPG, de tal forma que posteriormente pudiéramos operarla fácilmente. Posteriormente debemos elegir los valores de exportación en formato PNG, pudiendo elegir un valor de compresión alto, para poder guardar múltiples imágenes de este tipo. Podemos ver que la imagen ocupa bastante, más de 4 megas Igualmente también podemos ver cuál es el tamaño de la... del lienzo, siendo este de 2008 x 1964, siendo de buena calidad. Ahora podemos abrir otra imagen, como por ejemplo esta muñeca, e importar la imagen que acabamos de crear, la cual se nos ha creado aquí y parece que podemos seleccionarla. Para incluirla, deberemos incluirla como, como nueva capa, de tal forma que de lo contrario no se, puede que no se visualice correctamente. También podemos arrastrar la imagen para añadirla como nueva capa. Ahora podemos ver la imagen y la muñeca, viendo que la muñeca tiene unas dimensiones del lienzo menores que la rosa podemos escalar la capa de tal forma que esta imagen la dispongamos del tamaño que queramos la escalaremos a un 10% con interpolación cúbica podemos ver que ahora la rosa es de un tamaño inferior esta ya imagen podemos ponerla en su parte superior incluso podemos escalarla un poco más para dejarla como adorno del pelo para la muñeca para ello es conveniente no rescalar re varias veces la misma imagen pudiendo eh, Partir de la imagen original para rescargarla al tamaño que se quiera de la imagen. También es posible, previamente, utilizar la herramienta de transformación de tal forma que sea manual el modo de transformación y sea más sencillo el operarla. Para ello, podemos hacer uso de la herramienta perspectiva. Esta nos mostrará cuatro esquinas para, para seleccionar la posición de la imagen. Una vez seleccionada la imagen, podemos hacer clic en Transform, viendo que la, que la rosa se ha quedado encima de la, de la muñeca, siendo un adorno eh, que en principio podemos hacer zoom y ver cuál es su resultado, viendo que, ex, que existen eh, conflictos en cómo la rosa se muestra en relación a la muñeca debido a los cambios de luminosidad. Podemos observar también que existe una sombra en la, en la imagen. Por ello, es recomendable que a la hora de obtener imágenes básicas, estas se obtengan con un croma de fondo. Igualmente, es recomendable sacar las imágenes a la sombra, de tal forma que éstas no muestren una gran cantidad de oscuridad. De lo contrario, también es posible modificar la posición de la flor, de tal forma que ésta no parezca tanto eh, donde eh, ya ha sido colocada posteriormente por, por cuestión de su, de su opacidad. de tal forma que podemos hacer uso otra vez de la, de, de la herramienta de perspectiva, de tal forma que colocaremos la flor en otra posición. Por ejemplo, en este lateral del vestido. Podemos ver que hemos encogido mucho la imagen. Sin embargo, esto eh, generalmente nos ofrecerá mayor calidad. Ahora ya sí podemos aplanar la imagen haciendo clic en Flatten Image. Podemos ver que hemos modificado la imagen, obteniendo la imagen de la muñeca como era originalmente, más un complemento más, que es una rosa eh, obtenida de otra imagen, la cual es real. En ocasiones, el modo o la forma en la que están colocados los objetos puede resultar extraño, pudiendo aplicar eh, más elementos eh, que van aparejados a la flor, como por ejemplo podría ser una, un dibujo de un imperdible el cual podríamos dibujarlo detrás y que se visualizara únicamente parcialmente de tal forma que engañásemos a la vista e hiciésemos creer que esta flor realmente estuviese allí creada por, por la imagen y un imperdible igualmente esta imagen posteriormente podemos afectarla para intentar difuminar o que sea menos duro la transición entre la imagen final y la imagen original para ello podemos hacer una selección alrededor de, de la imagen o hacer un, una selección un, un poco brusca también podemos hacer clic en la, en la opción de Smooth G-Tool, la cual nos permitirá eh, difuminar levemente la imagen. Esto puede llevarnos a un resultado que sea más creíble, ya que en ocasiones los bordes excesivamente duros pueden ser más fácilmente detectables. Así podríamos decir que la pixelación es debido a una cámara de baja calidad, en lugar de ser debido a que ha sido un añadido posterior a la imagen. Veamos cómo queda a pantalla completa. Igualmente, podemos observar cómo se visualiza la imagen al 100%, lo cual en ocasiones es más útil, ya que en ocasiones esto depende del dispositivo en el cual se vaya a ver. Igualmente, podemos escalar la imagen para unas dimensiones de 700 píxeles. Sin embargo, esta imagen de muñeca tiene ya unas dimensiones eh, reducidas, siendo su anchura de 600 píxeles, por, cual, por lo cual se mantendrá este tamaño de, de imagen para la rosa. Posteriormente podemos exportarla como imagen JPG, ya que no necesita transparencia. Podemos marcar la imagen como editada. Y guardarla con una calidad eh, que queramos. Como ya ha sido editada la imagen, yo lo guardo con, con calidad 80. Y en el subsampling utilizo unos valores de 4.2.0. También podemos aplicar brevemente un poco de smoothing el cual se puede poner en un valor de un 10 o un 15%. Esta imagen podemos abrirla con otro programa. Para ello podemos abrir un archivador de tareas o de, de carpetas y hacer zoom para abrirla. Vemos que el programa visor de imágenes nos muestra la imagen y cómo el detalle ha quedado incorporado a la imagen. Esta forma de operar las imágenes es muy sencilla y, nos puede, y podemos crear herramientas de múltiples objetos los cuales añadir. Es posible que en un día que saquemos fotos, saquemos fotos a partes de imágenes o a objetos que posteriormente queramos incluir en otros objetos. Además, si estos han sido, estas fotografías han sido hechas de manera continua, continuada o cercana en el tiempo, es posible que el tipo de iluminación y el tipo de sombras sea el mismo, de tal forma que podamos incluir partes de una imagen en otra. Igualmente, es posible que a la hora de obtener las distintas imágenes hagamos autofocus o seleccionemos como foco de de objetivo de la imagen una parte de la, de la, de la fotografía concreta, de tal forma que ésta se obtenga con más calidad que en, que en otra parte de la otra fotografía, de tal forma que podamos componer las imágenes a nuestro antojo, obteniendo resultados de mayor calidad. De todas formas, suele ser recomendable el utilizar imágenes planas, las cuales son más sencillas a obtener sin sombras eh, un día muy soleado a la sombra de ese sol. Igualmente, es posible la utilización de pantallas reflectoras o sábanas blancas, las cuales se pueden pintar también con pintura blanca para reflejar parte de la luminosidad del sol. Esta luminosidad reflejada puede ser bastante importante, llegando a valores de luminosidad de un 30% de la luminosidad eh, hábil o disponible en ese tiempo, de manera que, eh, o sea, de manera que la sombra eh, con, la, con el reflejo de la luz sea un 30% mayor que la imagen a la sombra sin el reflejo de la luz. Además, la iluminación suele ser mayor en su parte frontal obteniéndose una mayor claridad en la parte frontal y obteniendo parte de la iluminación de los contornos de los objetos como si la foto hubiese sido realizada con un flash o, o con un flash situado en la parte donde coloquemos la pantalla reflectora, la cual generalmente debe ser bastante grande, de más de un metro de diámetro. Eso ha sido todo. Espero que les guste este tipo de selección y la calidad que se obtiene con ella. También es posible otros métodos de selección, los cuales pueden ser más rápidos. Como por ejemplo, el utilizar el color to alfa de manera simple obteniendo, obtenido a partir de un, de un croma en la parte posterior. Adiós.